Aquí está la segunda recámara de huésped por la entrada principal. El piso está precioso, me encanta el piso, es de mármol, el detalle del techo. La segunda suite con su baño. Tiene muy bonitos detalles y toques. Los techos como que los hicieron de cemento trabajado. vamos a entrar a la casa